amado gracias francia todo el equipo de producción miren en el año 2016 en el municipio de san francisco de macorís ganó la sindicatura el exalcalde alex díaz comunicador verdad compañero de aquí de la a quien nosotros apoyamos abiertamente porque entendíamos que hacía falta un cambio en la dirección del municipio de san francisco Luego 16 años continuos de, de Félix Rodríguez. ¿Cuántos fueron? 16 años continuos duró Félix Rodríguez, siendo alcalde de San Francisco de Macorís, el pueblo lo elegía, bueno. Construyó muchas iglesias, Félix, le llamaban el síndico de las capillas. Que resulta, cuando Alex Díaz fue alcalde, comenzó a provocar unos cambios eh, en la parte de la visión del pueblo, eh, obligó a que quitaran todos los letreros que habían colocados, eliminó la contaminación visual que existía en San Francisco de Macorís, hizo algunos trabajos importantísimos de señalización de las calles. Todas las calles que ustedes ven ahora mismo, que están pintadas, que están señalizadas, fue en la gestión de Alex Díaz. ¿Por qué? Porque lo hicieron con una máquina. No lo hacían con pintura ya. Sino que compraron una máquina, eh, eso hay que agradecérselo, o no agradecérselo, sino destacárselo a, a Canela. A el licenciado Canela, quien compró una máquina de colocar esto, ¿cómo se llama eso? que le ponen a la calle, que le ponen la flecha, la rayas, sí, de... ajá, la, la pin... eh, pero no, pero no es una pintura, la ajá, que es como una pintura plástica, ¿verdad? No que no hay que estarlo haciendo cada cierto tiempo y así ustedes pueden ver que aún, aún están y no, no, no ha habido que invertir más dinero. Pero no solamente eso, sino también que, lo que donde habían hoyos de los inbornales lo levantaron, un trabajo de Niño López, que también hay que destacarlo. Usted, antes de, Tintán que hay un hoyo, ya eso, eso se eliminó, y lo pusieron eh, eh, al ras con, la, con el asfalto, algo que fue muy importante porque mucha gente se caía. En motocicleta, cuando caían en esos hoyos, entonces provocaban accidentes. Pero también ampliaron las vías. Eh, por ejemplo, la salida, la gente no se acuerda de eso, porque la gente de lo bueno casi no se acuerda. La gente se acuerda mucho de lo malo. Eh, y ampliaron la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández para que el, el tránsito fluyera. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un problema ahí con, la, con el de Norte, que uno palo de luz y un show y una cuestión? Y, quedó fuera. Pero no solamente eso, sino que el alcalde Alex Díaz remodeló la mayoría de los parques de San Francisco de Macorís y le puso seguridad. Nunca antes en la historia de San Francisco, el Parque Duarte había tenido tanta gente y, y, la, y la Plaza de los Mártires. Nunca antes hasta la remodelación que llevó a cabo la, el exalcalde Díaz. ¿Pero qué pasa? Pero no solamente eso, vamos también a agregarle ahí eh, la recogida de basura. San Francisco parecía una tacita limpia, porque el alcalde eh, hay que admitirlo, es un tipo muy trabajador, el exalcalde Alex Díaz, y él andaba en la calle, él mismo en la jipete, y cuando él veía un poquito de basura, le metió una llamada a la gente de Movisolución: diciendo, mira, que hay basura en tal sitio, recógeme esto. ¿Eh? Una persona que estaba en eso. Pero ¿qué resulta? La popularidad de Alex, pese a estar haciendo un buen trabajo, no fue entendida en ese momento. La gente no entendía a Alex Díaz y la popularidad del alcalde se desplomó, tanto así que, que la información que yo manejo era que su popularidad andaba en menos de un 15%, oigan esto, el propio Alex molesto, él lo sabe, molesto con la sociedad, dijo pero ven acá, porque yo, yo me he sacrificado, eh, eh, eh, he dado eh, todo por el todo, por este pueblo y mira cómo me pagan la gente, incluso yo hasta he perdido, y es verdad, perdió popularidad en su programa, llegó a perder hasta publicidad en su programa, cosas así. Y el pueblo no lo entendió en el momento. No lo entendió. Ahora viene el alcalde, Siquio NG de la Rosa, y entonces ahora sí entendemos a Alex. Y quisiéramos que vuelva o Alex o alguien parecido a Alex. ¿Verdad? Que trabaje, que esté ahí, que esté eh, reclamándole, que esté buscando... Porque ¿qué hacía Alex? Por ejemplo, hay una situación en una calle, él no tiene ahora mismo los cuartos para resolverlo. llama a un amigo, mira fulano, eh, tú tienes una pala mecánica, mándame eso y resuelve ahí, eh, mándame un rodillo, una cuestión y arréglame eso ahí. Eh, la cooperación, pero hay que gestionarla, para eso hay que tener amigos, para eso hay que tener liderazgo. Hoy el pueblo de San Francisco de Macorís añora al alcalde Alex Alestías, increíble. Después de, haber, de, de, haber, eh, eh, eh, de haberlo odiado en algún momento, pero me refiero a, al populacho, a la, lamentablemente hay que decirlo así, que actúa sin razonar Sin razonar Por eso es que las decisiones importantes de una nación No pueden estar en manos del populacho Independientemente de la soberanía ¿Mm? Pero no pueden estar en manos de, de cualquiera Porque cualquiera nos jode Y vámonos al contexto histórico de Jesucristo pues, vámonos a lo, No de no la parte religiosa Porque hay, hay gente que cree que uno es tonto Y quieren sacar a uno del contexto Vámonos a ese contexto la mayoría que pidió que crucificaran a Jesucristo, sin razón alguna. Es decir, se equivocaron. Se equivocaron. Entonces, ven ustedes cómo en ese momento, cuando Alex sale, sale con una popularidad muy baja, porque la gente no entendía lo que estaba pasando. Pues igual ha sucedido con el gobierno. La gente... Honestamente salió por un cambio y dijo, ya estamos hartos del PLD, estamos hartos, muchísima gente, todo el, el, el, el que salió de su casa salió decidido a votar por el PRM por un cambio. Un año después, ¿qué ha pasado? Hasta los propios PRM han aguantado ese fuetazo y muchos PRM dicen, Coño, no está fácil la cosa. No está fácil la cosa. Vayan a los supermercados. Vayan a comprar una goma nueva ahora. Una goma del carro. Ves, ve, comprate una goma y la con antes. ¿Eh? No, Vayan no. a ver cuánto cuesta un paquete de pamper ahora, cuánto costaba antes. Digo yo, los que guardan la factura, por ejemplo, los que tienen más o menos una noción de eso... O lo que la Vaya, tienen que comprar a menudo. Ajá, o lo que la tienen que comprar a menudo que saben. Vayan a ver cuánto cuesta una lata de leche ahora y cuánto costaba antes. Usted dirá, bueno, eso es la pandemia. Sí, pero para eso están los gobiernos, para buscar alternativas, para buscar soluciones, para buscar soluciones. Aquí no se ha pegado un solo blog en San Francisco que me desmientan. Se habla y yo lo destaco se va a construir el puente, pero fue que se anunció el puente. Fue que se anunció el puente. ¿Qué no está que... construyendo? No, yo cuando, cuando yo vea que comiencen a pegar el blog, porque recuerden ustedes que el, este, se acuerdan del hospital, que el hospital duraron como casi dos años moviendo la tierra. Uh -huh. Cada vez que, que había una. Iban y movían la tierra. No se acuerdan ¿Cuánto ustedes de ustedes. ¿Cuántos Picasso fue que dieron? Mira, que lo dio PD... Mile, lo dio eh, Juanito, lo dio. Juanito, ajá, vino, como 80 vino Picasso, Danilo y lo dio también. Entonces, tres. Por lo menos ya, ya se va construyendo al, al paso, yo no sé, de, de, de la babosa, ¿verdad? Pero señores, para que ustedes vean cómo a veces los pueblos, en un momento de euforia, en un momento de emoción, toman decisiones que posiblemente a futuro se, se arrepientan. Los que, pensaban, ¿eh? los que pensaban que iban a destruir el sistema de partidos se han dado cuenta que no que le conviene a la República Dominicana en el sistema de partido, Uy. porque ahora la gente está pensando en una opción diferente. Y créanme ustedes que ahora mismo, si hacen, una encuesta, si hacen una encuesta, la gente votaría por un partido de oposición cualquiera, menos por el PRM, porque la cosa allá afuera está muy dura. Mientras arriba, miles de millones de pesos en asesores, y le voy a mencionar esto, Miren este detallito, señores. La gente de la Marcha Verde, que usted no oye a nadie hablando de eso, le voy a mencionar solamente unos cuantos de los que están bien nombrados como de la asesores la marcha, de, la de, la, de, de la Marcha Verde. Miren, la marcha. Jonathan Lidiano, ganando cientos ¿Qué? de miles de pesos. Jonathan Lidiano, eh, que está ahí en, en, en, en Sol de la Mañana, de Marcha Verde, ganando ciento y pico de, de miles de pesos. Bartolomé Pujar, ¿se acuerdan de Bartolomé Pujar en la, en la Plaza de la Bandera? De la, eh, no, eh, pónganme bien para que se vea. Ahí, miren, era, así era que aparecía. Eh, la, la lucha. El intelectual. Ahora es asesor del gobierno, ganando 200 mil y pico de pesos. Qué bueno es así. Pero Milagro Germán en la Plaza de la Bandera, ¿se acuerdan ella ahí, en la Plaza de la Bandera? ¿Ustedes la ven ahí? Primero en Dicón, después en Cultura. No da no el pie con bola en ningún sitio, pero ahí está. Porque Vamos hay que pagar en lo que ella hizo. Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, ¿usted ha escuchado alguna algún algún proceso ya de, de compra y contrataciones que él lo había paralizado? No, no que ya. No, que van a modificar la ley porque es un, un no, es muy dura un, un, la traba, ley. Traba, es muy traba, mucha muy, traba. Mucha Ahora, traba. la ley es, tiene mucha traba, dice él. Ahora yo le sugiero que no se metan no, en no eso. Increíble, señores. Que lo que pero, tiene que cambiar de mentalidad es la gestión. Manuel Robles, señores, un tipo tan que yo lo, yo lo tenía aparte. Asesor de la, de la vicepresidenta coño, doscientos mil y pico, Natalia Mármol, también, y Sergio Galván, ah. todos nombrados. ¿Van a decir algo en contra del gobierno? No, no lo van a decir. No lo van a decir. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Se indigna cuando ve esto, y dice, ya los coños, me, me usaron. Me usaron. Y llevaron un discurso que hoy no lo tienen, y hoy sigue pasando lo mismo de ayer. Óigame este dato. Hay gente... Hay gente, eh, funcionarios, que están negociando tal cual lo hacían los otros, lo del PLD. ¿Qué hacen? Bueno, yo soy un alto funcionario, a mí me dan 20 puestos, y yo vengo como son botellas, le digo, Amado, ¿tú tienes par de muchachos por ahí? Si yo tengo tres, Amado no lo va a hacer, eh, no se va a meter en eso, pero estoy poniendo un ejemplo. Bueno, Amado me consigue tres, y Pedro me consigue tres más, y Francis tres más, y así llegamos a los 20, y esos, esos, esos sueldos andan en 40, 50 mil pesos. Señores, oigan lo que les estoy diciendo. 40, 50 mil pesos. Dame 20 a mí. O dame, tú sabes. Y los otros, dale 10 a la persona que lo va a cobrar y coge 10 para ti, que eres el intermediario. Así se está manejando la cosa. Pero eso no se va a saber. Hasta que llegue alguien ahí que lo denuncie. Hasta que llegue alguien ahí que lo denuncie. Por eso suceden cosas ahora. Y nadie, todavía que eso pasa sin pena y sin gloria. ¿El hospital lo intervinieron? ¿El hospital San Vicente de lo intervinieron? ¿Cuándo? Nada se sabe. Después de la, sí, de la denuncia. Sí, hace, hace como tres días lo intervinieron. El hospital. Nadie dice nada. Lamentablemente, porque hay un interés. Hay un interés marcado. Con esto quiero decir, señores, que si las cosas siguen como van la popularidad del presidente Luis Abinader se va a desplomar en menos de dos años y eso va a constituir un hecho histórico. Aquí ningún presidente baja popularidad antes de los dos años, ni siquiera Hipólito Mejía. Los dos primeros años de Hipólito Mejía fueron años de gloria. El pueblo estaba feliz. Había muchos cuartos en la calle hasta que vino la quiebra del Baninter y ahí se jodió la vaina. Porque hay que decirlo, cuando quebraron esos bancos, que el gobierno tuvo que asumir esa deuda, esa quiebra, se desplomó el gobierno de Hipólito Mejía, se fue a pique, pero Hipólito asumió una, una cuestión que, que, que lamentablemente tenía que asumir para no dejar a la gente desbaratado, como lo de Muné, que yo creo que el Estado debería asumirlo ya para que esa gente no quede desbaratado y cobrárselo a ellos a, a largo plazo, no sé cómo, pero bien, buscar la forma de que esa gente que han sido defraudado por Muné no pierdan esos chelitos, el gobierno debería asumirlo y después cobrárselo a los Muné. Entonces, señores, de seguir como vamos y no ponerle un freno a esto, vamos a terminar mal. ¿Y saben quién vamos a pagar los platos rotos? Nosotros. Nosotros, los dominicanos. Los funcionarios no, porque los funcionarios tienen dieta. Esos ministros y viceministros andan en vehículos y no pagan gasolina, no pagan comida porque el gobierno se la da, ¿Mm? no pagan dieta. Eh, no pagan choferes, no pagan absolutamente nada porque todo es gratis para ellos y el sueldo les sale limpiecito, como quien dice. Nosotros no, nosotros tenemos que guayar la yuca de arriba abajo. Si seguimos como vamos, señor, Nadie te da un galón de gasolina. Tomando préstamos, tomando préstamos, ¿m? repartiendo cuartos entre, entre políticos, funcionarios, entre periodistas y comunicadores y medios de comunicación, miles de millones de pesos, porque yo no estoy de acuerdo con que no pongan publicidad. Coño, pero este no es el momento de tú gastar cientos, cientos de millones de pesos en, en estrategia de, de, de publicidad. ¿Por qué es esto? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tanto hay que comunicarle a un pueblo? Ustedes y han, vienen a ver con el cuentazo. Ah, oh, pero antes gastaban más y era el mismo contexto. Que también estaba mal que lo hicieran, pero no es el tuviste, mismo contexto. Ustedes han visto la cantidad de publicidad que tiene el Ministerio de Obras Públicas. No, eso es increíble. Eh, da, da pic. Lo del Ministerio de Obras Públicas es increíble Porque señores. se sabe de muy poco Incluso están proyectando muy poco Lo que está haciendo Lo que hace el Ministerio Y están pasando lo mismo, lo mismo El lo Estado mismo. no debiera de anunciarse Porque el Estado no es un negocio el Estado lo único que debiera de anunciar son anuncios institucionales de orientación. Orientación. De algunas instituciones del no. Estado que tienen esa función. Pero que y obra yo... pública haga una carretera, no tiene que anunciarlo. Digo, yo creo no, que... No, no, ha... no. Mira, no. hay una Estoy parte... Una de la publicidad, no. No, hay Vamos una parte del marketing político y social o del Estado. Vamos a ver. Que es la que maneja la comunicación o interacción comunicacional con el pueblo, una institución. Y cada una presupuestariamente establece que eso es transparentar un gasto. Y ese gasto tiene que estar orientado con un propósito no de interés proselitista, sino de interés estatal para convencer a la población y organizar la población. que es la orientación? que es la orientación que hablaba Amado? Ciertamente, pero el Estado requiere de tener ese capítulo para informar y para informar, publicitar. Informar, tú lo has dicho. Claro. Pero no que cada vez que, que, que tiran tres metros de asfalto, de asfalto, hay que hay que publicitarlo en 200 programas porque cercano, se constituye eso en un exceso. Concluyo diciendo, él. si el gobierno de Luis Abinader y el PRM se sigue, dejando, se sigue llevando solamente de, de los compañeritos que están cobrando ¿m? y que para ellos todo está bien, Va a fracasar Luis Abinader y va a perder el poder en antes del 24. Bien. Antes del 24. Y va a dejar de estar cercano a la gente, como dice la Exactamente. pública. Exactamente. Porque la gente... Gracias, Yerjan. Eso es que hay gente preso. La gente no se va a comer eso cuando van al supermercado. Bien, gracias, Yerjan. Señores, vamos a...